Es común que el nombre de un investigador aparezca registrado de formas diferentes en sus artículos o bases de datos. El descuido de los autores al firmar sus artículos, la diversidad de prácticas editoriales o los errores en la introducción de datos de los autores en las bases de datos son algunas de las causas.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 con el objetivo de que nuestros autores españoles puedan ser interpretados adecuadamente por las fuentes extranjeras, fundamentalmente las anglosajonas, que son las que recopilan mayoritariamente la producción científica. Aquí podéis ver un enlace en el que os podéis descargar estas recomendaciones para que os las leáis en, en su totalidad. Eh, entre estas recomendaciones nos nos aconsejan eh, utilizar un guión para la unión de los dos apellidos, no utilizar estas partículas y en los nombres compuestos usar la inicial en el segundo nombre, no desarrollarlo y sobre todo usar siempre la misma firma. Aquí podéis ver, esto está sacado de las recomendaciones de la FECIT en el que nos dicen cómo sería el nombre original y cuáles serían las firmas recomendadas a modo de ejemplo.